Estos apartamentos están apilados unos sobre otros y girados levemente para aprovechar las vistas de la ciudad. El edificio Icon se encuentra ubicado en las cercanías del Parque La Carolina, de la ciudad de Quito, en Ecuador. El diseño estuvo a cargo de la firma de arquitectura Bjarke Ingels Group, provenientes de Dinamarca. El edificio tiene una altura de 130 metros y una extensión de 55 metros cuadrados que contiene 215 residencias, oficinas y comercios. Este es el edificio más alto de Ecuador y el primero que realiza VIG en Suramérica, que presenta una notable esquina curva, envuelta por terrazas que continúan alrededor del perímetro del edificio con vistas al parque, a la ciudad y al volcán Pichincha. La identidad arquitectónica de Icon se define por su fachada de hormigón visto y funciona al mismo tiempo como estructura del edificio. Para ampliar la información, Visita Blogarte Plus.